ocio con ellos. Y lo bueno es que todos los consejos y trucos te los enseñaré en este video completamente gratis. Empezaremos entonces con la preparación de glanser real. Vamos a necesitar 200 gramos de azúcar en polvo o inalpable, una clara de huevo, un octavo de cucharadita de cremor tártaro y esencia incolora del sabor que prefieras, podría ser de vainilla pero eso sí, cualquier esencia que elijas debe ser un color. Eh, vamos a empezar entonces agregando las claras que deben estar pasteurizadas, así efe, eh, prevenimos cualquier riesgo de infección post las claras. El mismo Y ahora lo que voy a hacer sí. es simplemente las claras con el cremoso una vez que se han integrado una vez que se han integrado voy a añadir el azúcar eh, este azúcar está muy finita no es necesario tamizarla porque no se han formado grumos si eh, tu azúcar impalpable hubiera formado algunos grumitos por efecto de la humedad entonces sí es necesario que lo pases por un carne que la clara está absorbiendo el azúcar voy a agregar A nuestro glacé nos van a quedar bien los tonos, eh, no se nos va a oscurecer, necesitamos un glacé bien, bien blanquito. Con un cuarto de cucharadita es Es batir a velocidad máxima por 5 minutos. ¿Ok? Ya han transcurrido 5 minutos de batido y tenemos el glacé. Esta consistencia del glacé es firme. Este es el punto firme del glacé. ¿Y para qué lo usamos? Si nosotros queremos hacer una casita de galletas, unir construcciones de pastillaje, utilizamos este punto de glacé. Pero para las galletas necesitamos obtener eh, un punto medio para hacer el contorno de la galleta y luego necesitamos obtener un punto fluido. Necesitamos obtener glase fluido para rellenar todo el espacio de la galleta. Y eso es lo que les voy a enseñar en este momento. Bien, entonces yo voy a tomar. Una parte de mi glacé y la voy a colocar en un tazón para obtener la consistencia media que como ya les dije nos va a servir para hacer los contornos de la galleta y evitar así que el glacé fluido que pongamos después se desborde el resto de la preparación del glacé, lo voy a cubrir con papel film. siempre debe cubrir el glacé cuando no lo esté usando no puede estar en contacto con el aire porque se les va a es agregar de a poquitos el agua para ir bajando la consistencia de este glacé. Yo eh, no voy a agregar por cucharadas el agua. Lo que voy a hacer es mojar la cuchara y dejar que caigan apenas unas gotas. Así evito pasarme la cantidad de agua en el glacé. Y ustedes pensarán, ¿qué hago si me paso de agua, entonces lo que ustedes tienen que hacer cuando se les ha pasado la cantidad de agua en el glacé es preparar más glacé y agregar ese glacé a su mezcla. No lo vayan a botar no, no lo van a desperdiciar tampoco, ¿no? pero eh, si sí tienen que preparar más glacé con clara de huevo y agregarlo a su mezcla, porque como ya les expliqué, si agregan más azúcar. Sí, va a tomar consistencia y nos va a funcionar, pero a la hora que, es que se seque en su galleta eh, la decoración no les va a quedar bonita, porque se van a ver estas manchas en la galleta. Entonces eh, ya saben lo que tienen que hacer. Y yo ya le he ido agregando de a poquitos el agua y esta es la consistencia que ustedes deben obtener. Es firme, pero a la vez suave. Se forman unos ligeros picos. Compruebo yo si esta es la consistencia adecuada porque aquí ustedes no es que a la primera les va a salir, tienen que ir probando. Bueno, lo que voy a hacer es colocar un poquito de glacé en una boquilla. Y vamos a probar la consistencia de este glacé. Cuando ustedes pueden escribir... Ya ahí es que está la consistencia necesaria para hacer el borde de las galletas. Bien, y para obtener la consistencia fluida del glacé lo que tenemos que hacer es ir agregando el agua con, igual con el método de la cucharita, ir agregando de a gotitas, revolvemos hasta obtener esta consistencia que yo tengo aquí esta consistencia debe ser como la de el pegamento blanco la cola sintética Ahí está. y un truquito para ver eh, si ya tenemos la consistencia fluida es separamos vamos a separar el c con la cuchara y contamos hasta 12 en ese tiempo, el lacet tiene que haberse vuelto a unir sin que quede ningún surco de separación. Bien, ahí lo tenemos. Ya ha desaparecido esa línea que habíamos marcado. Esto nos dice que la consistencia ya está perfecta para rellenar las galletas. Está listo para que las decoremos. Hacer el borde de contención de las galletas. Yo aquí ya he colocado el glace de consistencia media para hacer el borde en una manga y voy a usar una boquilla número 2. Lo voy a sostener en un ángulo de 45 grados y tengo que evitar que la boquilla. Eh, tenga contacto con la galleta, no debe tocar la galleta. Bien, voy a presionar. está listo nuestro borde de contención. Para hacer los bordes yo estoy usando la boquilla número 2 pero también pueden usar la boquilla número 3. Bien, el siguiente paso es entonces esperar unos minutos a que seque un poco este borde de contención para rellenar todo este espacio con glacé Bien, ya tenemos entonces los bordes secos, han pasado unos tocamos y el borde eh, no se aplasta, ya está seco. Entonces, ahora nuestro glasé fluido lo vamos a colocar en estas botellas que tienen el nombre de salseras o biberones y con esto vamos a rellenar la galleta. De blanco y voy a rellenar con glacer color rosa, pero ustedes podrían usar el mismo tono para el borde y el color que va a ir por dentro. tampoco que se les vaya a desbordar pero tampoco coloquen una capa tan finita porque si no cuando la galleta cuando el glacé ya, ya se ha secado va a pasar la grasa de la galleta y se va a ver el glacé manchado con esta grasa Entonces ya saben es muy finito Manche con la propia grasa de la galleta, ni tanto glacé que se vaya a desbotar. Lo que yo voy a hacer es que con un palillo, solo tocando el glacé, voy a ir rellenando estos espacios que me han quedado. Se alguna la burbujita también con el palillo. Vamos a dar unos golpecitos a la galleta para que se parejo. Ahora vamos a aplicar la técnica que les había mencionado, la técnica wet on wet o húmedo sobre húmedo. Yo aquí tengo la c fluido, que es la misma consistencia que el glasee que acabamos de aplicar. Y lo que voy a hacer es un diseño de círculos. Así que voy a hacer unos puntitos por todo el vestidito y miren cómo se va fundiendo con el glacé que pusimos anteriormente. Nos va a quedar un diseño liso y en poco tiempo. y vamos a hacer, aplicando la misma técnica, otro diseño. Cuando trabajen esta técnica, como su nombre lo dice, húmedo sobre húmedo, no pueden dejar que el, el glacé encoste, ¿Sí? Tiene que ser cuando esté fresco, para que se pueda fundir uno sobre otro. Allí, ¿no? Entonces repetimos el mismo procedimiento. Vamos a rellenar. Estas galletas son muy vistosas. Y se suelen entregar como souvenirs. En las fiestas. y con un palillo jalar estas líneas miren qué lindo nos va a quedar Mira. nos queda como el tramado de una tela Y ahora lo que podemos hacer es pegarle un lacito que hacemos con Así que vamos a terminar este vestidito con este lacito y miren qué hermoso nos queda. Ideal para entregar en un baby shower o un bautizo de una niña. Y vamos entonces a terminar con este corazoncito que nos falta. con la sec fluidula. blanco saben, ustedes pueden usar los colores según el tema de la fiesta. Hacer estas galletitas para regalo. A recibir un regalo tan bonito como este en el ayuda anterior trabajé estas líneas con una boquilla Número uno, pero mira, también podemos hacerla directamente de la botella. Bien. Ahora bien. Vamos a jalar uno hacia arriba. Uno hacia abajo, y así vamos a obtener otro de Miren bonito quedó. Bien, aquí tengo una galleta. Y esta galleta le coloqué el glacé fluido y la he dejado secar por 8 horas. El tiempo de secado, el glacé varía dependiendo del clima de la ciudad donde vivo. Puede ser de 8 horas hasta 24 horas de secado. Bien, este glacé ya está seco, así que yo le voy a hacer unos diseños de arabescos con una boquilla número 1. Esta técnica la realizamos para que la galleta nos quede como un diseño con relieve. Nuestras galletas terminadas miren qué preciosas nos han quedado hemos usado eh, dos técnicas primero hemos dejado secar el glacé y hemos hecho un diseño en alto relieve con glacé de consistencia media en el caso de esta galleta y en el caso de las otras galletas hemos usado la técnica wet on wet o húmedo sobre húmedo lo que nos ha ahorrado bastante tiempo en la decoración y también nos permite que el diseño se vea liso y uniforme. Espero que te haya gustado, déjame tus comentarios y suscríbete a mi canal. No olvides que puedes pedir el próximo tema que quieres ver en nuestros videos sobre más consejos y decoración de pastelería. Hasta la próxima.